Imágenes en Python. Es posible el empleo de imágenes en Python, de tal forma que se pueda abrir una imagen o fotografía en JPG y esta pueda ser visualizada en el ordenador. Igualmente, podemos utilizar estas imágenes para otros usos, como por ejemplo, alguna interfaz gráfica en Tkinter o PyQt. Para ello, podemos utilizar la librería Pillow. Esta es Python Image Library, la cual puede ser cargada o instalada directamente desde PIP, igualmente se puede conseguir a través de los distintos repositorios en Linux. Podríamos importar esta librería y ver cómo se utiliza. Para ello podemos crear un pad, el cual lo generaremos con un nombre de archivo y su directorio. Para ello la librería PIL opera de tal forma que dando la orden imagen open se abren las imágenes. A esto únicamente hay que añadirle el pad donde está la ruta que se, quede, que se quiera visualizar. Igualmente, se puede ejecutar los datos de la imagen abierta de tal forma que estos pueden ser visualizados incluso en la misma consola de Python. Podríamos intentar obtener más información acerca de la imagen, como por ejemplo sus dimensiones. Igualmente, PIL nos deja una muestra de visualización de la imagen con el visor de imágenes del sistema operativo, de tal forma que es posible visualizar también o llamar así al visor de imágenes, ya que en algunas ocasiones es posible que la integración en la consola de, de PIL no esté incluida ya que es posible que esto sea únicamente en Spider o en las últimas versiones en las que puede actualizar con los distintos gráficos o con la ventana Plots. También podemos guardar fácilmente un archivo, de tal forma que con la orden imsave o image.save estamos guardando el archivo. Podemos ver que este se puede guardar en múltiples formatos, como por ejemplo JPG, PNG o WebP. Ambos sistemas podrían elegir su cantidad de compresión para la elección o compresión del archivo ya que estos, algunos sistemas de compresión con pérdida permiten elegir un parámetro para la calidad el cual disminuye la, la cantidad de memoria necesaria para el almacenamiento. Podemos también intentar operar las imágenes, de tal forma que, por ejemplo, podemos hacer un rescalado de la imagen. En estos rescalados de la imagen también podríamos elegir el algoritmo de interpolación, como por ejemplo el Nearest, el Linear, el Cubic o el lanzos. También podríamos seleccionar una cierta parte de la imagen, de tal forma que podríamos operar posteriormente en una parte más pequeña de la imagen. Igualmente, podríamos realizar otras operaciones, como por ejemplo la transposición, de tal forma que podemos obtener la imagen modificada. También podríamos rotar un ángulo cualquiera, de tal forma que podríamos obtener los distintos resultados que hemos ido viendo. Igualmente, en PIL visualiza las imágenes en formato BGR, de tal forma que el primer canal es el azul, el segundo el verde y el tercero el rojo. Sin embargo, esto no importa para su correcta visualización de las imágenes. También es posible de una manera sencilla realizar histogramas. Estos, en ocasiones, pueden ser también visualizados en Python, en Spider, de tal forma que podemos realizar un gráfico a los datos del, del histograma, de tal forma que podemos visualizar más o menos cómo sería la forma del histograma, siendo el primer tramo el correspondiente al canal azul, el segundo al canal verde y el tercero al canal rojo, pudiendo ver las distintas frecuencias de cada uno de los valores de los píxeles. Estos van ordenados en un rango de, 2, de 0 a 255 y eh, añadiéndose a continuación. También podríamos operar las distintas imágenes, como por ejemplo añadiendo el canal alfa a las distintas imágenes. O también podríamos operar las distintas imágenes mediante distintos filtros, como por ejemplo el filtro contornos, o podríamos realizar un difuminado o tratamiento blur, lo cual nos podría obtener otro tipo de resultados. Igualmente, podríamos realizar un realce de bordes, de tal forma que se visualizase mejor las, las siluetas de las distintas figuras de la imagen. También, Bill nos ofrece otro tipo de posibilidades en el tratamiento de imágenes, como por ejemplo, eh, realizar las distintas difuminaciones de caja, el difuminación gaussiana, el, el realce o un sharp mask, el utilizar cualquier tipo de núcleo personalizado, como por ejemplo el SOBEL, utilizar los filtros de rango, como por ejemplo el, la mediana, el min filter o erode, el max filter o el dilate y, y otros modos de filtro. El rank sería igual que el medium filter, lo que pasa que permitiría elegir cualquier valor de, del rango de los distintos píxeles ordenados que estuviesen alrededor del píxel central. También podríamos utilizar distintos canales de operaciones o channel ops. Estos podrían, por ejemplo, realizar una operación de suma en distintos canales o en distintas imágenes. También podría sumar y posteriormente realizar la operación módulo, o realizar un blend con un alfa sumando dos imágenes, o realizar el compuesto utilizando una máscara, o sumar unas constantes o otros tipos de operaciones, como por ejemplo el oscurecimiento realizando el mínimo a dos imágenes, o la diferencia, obteniendo el, la, el, la diferencia de valor entre, los, entre dos imágenes. Lo cual no es, di es distinto que la sustracción, ya que la sustracción restaría una imagen de la otra obteniendo números negativos. Sin embargo, la diferencia posteriormente realizaría la operación absoluta. Duplicar una imagen, invertir, obtener la, la claridad o los valores máximos, las operaciones lógicas AND y OR, y otros tipos de combinaciones de capas como el overlay, el soft light, el hard light, u otros que se puedan crear, como por ejemplo el screen. Igualmente, se le puede sumar cierto valor a todos los valores de la imagen, de tal forma que se le puede realizar un offset. O también se podrán realizar otras operaciones, como por ejemplo modificar el brillo. También es posible manejar los distintos esquemas de color, de tal forma que es posible modificar o realizar un LUT para modificar los distintos colores que aparecen en la imagen. Igualmente, PIL nos permite realizar imágenes o crearlas, de tal forma que podemos hacer dibujos sencillos en la imagen, como por ejemplo líneas o arcos o cuerdas o elipses u otros tipos de formas básicas que se nos puedan ocurrir. Igualmente, podemos incluir texto dentro de la imagen o texto multilínea, de tal forma que podemos eh, crear un texto del cual visualizar y posteriormente almacenar con guardado el guardado del archivo. Igualmente, también nos permite la orden flood Fill, lo cual nos permite seleccionar cierta zona por color y posteriormente rellenarlo con otro color, de tal forma que así podemos realizar fácilmente máscaras. También, Podemos hacer realces de la imagen, como por ejemplo aumentar el contraste o modificar el brillo o el sharpness, lo cual realizaría un blur o realizaría un enlace, un sharp, un sharp mask para la visualización de la imagen. Igualmente se podría cambiar el color. También podríamos cambiar otras opciones de color, como por ejemplo mediante la orden colorice o escalar la imagen, recortar cierta zona, deformarla, cambi cambiarla de izquierda a derecha como vimos anteriormente, hacer un espejo, posterizar, solarizar... El posterizar y el solarizar es reducir el número de colores y el solarizar es eh, sacar el valor respecto a un valor que se utiliza de comparación, el cual puede ser un valor intermedio, de tal forma que es posible que se genere una imagen un poco más clara de la original. Igualmente se puede obtener la imagen en escala de grises con cierta combinación de las operaciones de los distintos canales. También podemos operar de distinta forma para visualizar los textos. O también podemos obtener las distintas imágenes del, del portapapeles, de tal forma que con imagen Grab podemos copiar el clipboard o pasar los datos a este, de tal forma que podemos interoperar con él. También podemos realizar distintos Loot o lookup table, de tal forma que podemos cambiar los distintos colores según ciertas órdenes o ciertos patrones. Igualmente, podemos utilizar distintas paletas de, de colores. También podríamos utilizar distintos caminos, los cuales nos permitirían realizar unas ciertas zonas o selecciones. También podríamos realizar o existe un, un submódulo el cual es imagen Qt, el cual permite la visualización de imágenes para exponerlas como fondo en, en este tipo de, de presentaciones o en este tipo de generación de, de, de layouts o pantallas. Igualmente, podríamos crear secuencias de imágenes, al igual que serían las imágenes GIF. También podríamos mostrar las distintas imágenes cambiando la distinta configuración de, de la visualización o visualizar las distintas estadísticas de la imagen, al igual que podíamos ver con el histograma con más valores acerca de su media o su desviación estándar u otros datos. También podríamos visualizar los, las imágenes para aportarlos en, en la visualización imagen TK, la cual nos podría servir para importar en nuestros proyectos que incluyesen la librería TK Inter para que estos pudiesen incluir imágenes. También podemos visualizar distintos dibujos en Windows. Todas estas características podemos utilizarlas con pil o Pillow. Y es una forma básica de visualizar imágenes con Python.